Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información más reciente de lo que está pasando en las últimas horas. Continuamos con la mejor y mejor información. El país eslavo a través de su ministro de la defensa, Sergei Choigu, ha acusado al gobierno del actor presidente de estar preparando una bomba sucia y este ha sostenido contacto con varios homólogos de los países de la OTAN expresando y denunciando la posible acción en los próximos días que preocupa al Kremlin. Desde Occidente no le han dado la validez a las acusaciones y las han catalogado como falsas. Lo que nos preocupa es que esto sea parte de un patrón que hemos visto antes en Rusia. En Siria, pero también al comienzo de la guerra, o justo antes de que comenzara la guerra en febrero. El director general de la OTAN, Jane Stoltenberg, así habló y acusó a Rusia de estar preparando un, un autoatentado para poder escalar el conflicto. Estas son las declaraciones. Y es que Rusia está acusando a otros de hacer lo que tienen la intención de hacer ellos mismos, ha agregado. Los aliados de la OTAN rechazan esta acusación. Rusia no debe usarlo como pretexto para la escalada. Seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania. Ha reiterado Stoltenberg en su perfil oficial de Twitter. Esto dijo Zelensky en las últimas horas respecto a esta información emitida por la Federación. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa. Rusia ya lo ha preparado. Creo que ahora el mundo debería reaccionar con la mayor dureza posible. Según la información que se está moviendo en redes desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, están alertando que desde Ucrania podrían estar fabricando una bomba sucia o también se reconoce como bomba radioactiva para, según los eslavos, culpar a la Federación de utilizar armamento de destrucción masiva y así Occidente tenga el pretexto de dar una dura respuesta al Kremlin y una razón para intervenir en el conflicto. Así que, en Ucrania no Ucrania tiene motivo para usar la bomba, así como las instalaciones científicas, técnicas y de producción para fabricarla. Ucrania busca intimidar a la población local y aumentar el flujo de refugiados y mostrar a la Federación Rusa como un terrorista nuclear. Desde Kiev han rechazado, como lo decimos, estas alegaciones por parte del gobierno de Vladimir Putin y desde el norte lo han calificado como un pretexto para una escalada militar de los eslavos. Escuchen este dato, un elemento como este. Les hablo de la bomba radioactiva, aunque no tiene el mismo poder destructivo de una bomba nuclear. Tiene compuestos radioactivos si y es conocida como un arma radiológica y según los expertos, se puede catalogar como un artefacto convencional muy asemejado como a la dinamita y que está enriquecido con material radioactivo que se puede esparcir en el momento exacto que impacta el elemento contra su objetivo, diseminándose en el aire y siguiendo patrones como los de un arma química, y la destrucción es mucho menor a la de una nuclear. Pero según los expertos, el solo hecho de utilizarla produce grandes preocupaciones por el efecto contaminante en la capa de ozono a nivel mundial y sus efectos para la salud de los humanos. Estas armas no han sido utilizadas por ahora en ningún conflicto, pero tampoco existe ningún tratado que las prohíba en un conflicto en curso como el de Ucrania. Desde la Federación se conoce que los soldados han pedido a la Alianza y al Norte que les pongan en sobreaviso a Kiev para que lo piensen antes de emplear este artefacto en el conflicto porque sería considerado como un acto terrorismo nuclear por parte de la justicia rusa fue lo que dijo el representante ante la ONU por parte de Rusia les hablo de Vasily Nevencia en la misiva dirigida al secretario general del organismo Antonio Guterres Nevencia señaló que el Ministerio ruso de la Defensa también recibió información de que la provocación podría llevarse a cabo con el apoyo de los países occidentales advirtió que dichos planes tendrían graves consecuencias y conllevarían a pérdidas masivas entre la población. Por lo tanto, Moscú está llamando al secretario general de la ONU para hacer todo en su poder para impedir que este crimen monstruoso se concrete. El ministro de Exteriores, Sergei Larrope, así se refirió en las últimas horas sobre las conversaciones de la cartera de la defensa con la situación que ha sido expuesta a los homólogos de defensa de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En la cuestión de las bombas sucias, obligatoriamente indagaremos hasta el final tenemos un gran interés en prevenir una provocación terrible. Y lo que nuestros socios occidentales dicen públicamente participando en un apoyo imprudente a Zelensky y su régimen. En mi opinión, no significa necesariamente que en sus debates internos ellos perciban a la ligera la información proporcionada por nosotros. Y en las últimas horas también se ha conocido que Zelensky ha rechazado las acusaciones rusas y ha dicho que el único que puede utilizar bombas nucleares es la Federación. Y solo hay un sujeto, el que ordenó a su camarada Choigu, habla del ministro de la defensa ruso, Sergei Choigu, a llamar alguna parte, enfatizó el mandatario Ucraniano. Para mayor entendimiento sobre esta situación que pone en vilo al mundo, una bomba sucia tiene como objetivo causar el mayor efecto contaminante, según especialistas en el tema. Otros elementos con los que se enriquece un artefacto como del que les estamos hablando son, por ejemplo, los desechos radioactivos o el combustible nuclear, como el que es almacenado en las centrales nucleares, y se le integra explosivos de grado militar y que van expuestos en una carcasa especial. Aunque esto no está prohibido, el uso de este tipo de armas en un conflicto, si bien es cierto, nadie alega tener este tipo de elementos en sus arsenales de combate cualquier país puede hacerse a ellas pues su fabricación es muy elemental pero en el caso de una de esta magnitud con una bomba sucia sería desastroso por la contaminación en la atmósfera y la gran cantidad de radiación que sería esparcida en el aire y en tierra, permaneciendo activos y causando mucho daño a civiles y a los mismos militares. Y es por esto la preocupación que es total por parte de los servicios de inteligencia de los eslavos, pues la detonación de este tipo de armas es mucho peor que la de un arma nuclear y se podría estar a la espera del primer uso de ellas en el suelo ucraniano. Aunque desde Kiev dicen que esto es un pretexto para iniciar una escalada por parte del ejército ruso. Desde Moscú se ha conocido que los generales de alto rango ya han dado la orden para que se proceda a realizar los entrenamientos respectivos a los movilizados y a los soldados rusos para trabajar en entornos radioactivos y han dicho que tienen muchas posibilidades que por el sur se pudiera dar la detonación de este tipo de armas por parte del ejército ucraniano que niega las acusaciones. Y ante este panorama surgen muchas preguntas de los internautas y de personas que están siguiendo paso a paso la información en redes y es en el caso hipotético de darse la detonación, ¿quién sería el responsable? Si todos niegan los señalamientos y se acusan mutuamente. Ahora, desde el norte han dicho que esto que está alegando Rusia podría ser catalogado como un ataque de falsa bandera para utilizar bombas nucleares contra Ucrania, causando una gran devastación en el territorio de Senensky. Pero desde la Carta de la Defensa rusa y el gabinete de Vladimir Putin, se habla que el actor presidente de Ucrania busca afanosamente avanzar en los territorios que están al control de los eslavos para anticiparse al invierno en Europa y que podría inminentemente accionar este tipo de armas para hacer retroceder a las tropas rusas. Señores, de concretarse algo así, sería algo muy complicado no solamente para esta región, que tendría ahora los soldados a ver combatir en tipo de situaciones con elementos radioactivos en la capa de ozono, sino que esto sería desastroso para la humanidad y los daños que podría ocasionar al ambiente no tendrían precedentes en la historia, por lo que con este panorama se van cerrando las posibilidades de una salida negociada al conflicto entre estas dos naciones. Algunos expertos acotan lo siguiente, que Rusia no va a arriesgar sus soldados, y esto viene ocurriendo desde hace meses, para ello cede terreno, a veces incomprensiblemente, pero provoca cuantiosas bajas al enemigo. Por otra parte, Ucrania ya casi no tiene soldados entre para seguir con sus ofensivas pero tiene reservas humanas y precisan de tiempo para alcanzar un mínimo de eficacia combativa ayudados con el armamento de occidente por lo que actualmente se podría esperar cualquier cosa que podría cambiar el curso de la guerra a niveles superiores entre rusos y ucranianos. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora.